Mío, hola. hola Señores, sigue el toque de queda en el mismo horario. El presidente Luis Abinader dispone este viernes, mediante el decreto número 6121, la extensión de todas las medidas vigentes para combatir el COVID-19 y que forman parte del estado de emergencia declarado en el país por la pandemia. El decreto del Poder Ejecutivo mantiene vigente todas las medidas de distanciamiento social y los horarios de toque de queda desde el martes 9 hasta el lunes 22 de este mes de febrero e indica que en su momento las autoridades revisarán las medidas. Recuerda que las medidas contenidas en el decreto 3721 establecen que el horario de toque de queda en el territorio nacional de lunes a viernes es de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, mientras que los sábados y los domingos es de 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y precisa que el libre tránsito de lunes a viernes es hasta las 10 de la noche, mientras que los sábados y los domingos es hasta las 8 de la noche. Sigue el teteo. Seguimos contentos porque ya no estamos tan presos. Pero debemos saber también que debemos seguir cuidándonos. Y cuidar a los nuestros. A nuestros Mira, mayores como, y a nuestros niños, sobre todo. Como yo dije, al principio que pusieron este toque de quedas 10, que iba a ser, iba a dar más resultados. Sí. ¿No ¿Entienden? En cuanto que la persona le gusta llevar, a muchas personas le gustan llevar la contraria. Ah. Pero gracias a Dios la gente en este nuevo toque de queda, sí, porque que, que no hace nada en de, de, esta nueva medida de de mañana, han, han sido más prudentes porque entendieron sí. que, que debían serlo, de, debemos ser más prudentes. Señores, nos trancaron el 31 a esa hora por nuestra imprudencia y por nuestra malcriadeza. Gracias a Dios que entendimos la lección y que se está respetando a la medida de lo posible estas medidas del toque de queda. Es así, es así. no y La gente debe saber que es... Cuidando lo que están y cuidando los más mayores, que son las personas que tienen más No, tú estás riesgo? feliz y si por ti fuera, tú dejaras que el toque de queda se quedara la vida entera, porque tú estás buscando no, lo tuyo. Es que, es que no. yo estoy informando y eso no debe ser de gratis, es lo que pienso. Estás felicísimo. No? no, feliz no, porque arriesgar la vida no es felicidad, no, ni andar en un motor de las 24 horas por mí que lo quiten. En estos días le entraron Opa, a pedrar a usted. y tiro. Claro, no, no, mi trabajo, que es la en animación. En el código, te iba no, muy bien. No, la, la animación de noche, la fiesta, sí. que es mi trabajo, ¿tú ¿no tú entiendes? Ah, no llegaba aquí, coño, con los ojos, como ese bombillo. ¿No entiendes? Entonces, es mejor yo estar animando, ¡ay! Comenzó la orquesta. quitar, requinta, quitar, Que yo en un motor de ahí, dale, yo a la pala, ¡eh! cuidado, güey! <risas> la volanta. No, no, no, pero qué bueno que, que entendimos la lección. El dominicano tiende a entender las cosas cuando les jalan las orejas, gracias a Dios las entendimos, se ha respetado, se han respetado estas nuevas medidas y en vista de eso entonces no las ratifican, y no las ponen en el mismo horario, y qué bueno. Claro, claro, no, que la gente también, y los comercios. No, que porque, eh. porque bueno, porque que no solo los comercios, los informales, sobre todo, que los sábados y los domingos tenían que trancarse a las 12, quizás sin conseguir lo de darle, esa, esa fue fuerte lo de, esa, quizás sin conseguirle lo de darle eh, que, con, con qué alimentarse a su familia, con qué cenar, con qué comer. Entonces esas medidas estaban muy estrictas eh, Gracias a Dios entendimos que debemos respetarlas Y así entonces nos dieron este premio de extenderlo un poquito más Claro, claro, sí, así es Pasamos a otra información